¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quienes no me conocen, soy Ivo Lescano, coach profesional y mentor coach. El motivo de este video, que voy a hacer lo más breve posible, va a ser este cambio de formato, cambio de paradigma. Y cómo nuestros ingresos se ven afectados a raíz de la manera en que tenemos nosotros de trabajar. ¿sí? El trabajo también tiene que ir en relación directa con nuestros ingresos. Entonces también es la manera en que nosotros tenemos de generar ingresos. Mi profesión de coach es acompañar a mis clientes, Acompaño a mis clientes a reflexionar sobre recursos que tienen, manera de analizar, pensar lo que tienen, lo que hacen y el que... nuevo formato financiero y económico. Que claramente el tema de la pandemia mundial ha traído modificaciones y algunas van a quedar. Hay cosas que han llegado para quedarse te voy a dejar dos preguntas y la primera es ¿qué recursos tenés hoy tanto de conocimiento de estrategias de cosas que habitualmente haces para generar ingresos que sí te sirven en este escenario financiero y económico y la otra pregunta si es importante o es interesante que te tomes tiempo para encontrar la respuesta a esta primera y la otra pregunta también tómate tu tiempo para pensarlo es ¿qué recursos necesito que al día de hoy no tengo para este escenario